Deficiencia en la recogida de basura, aumento en los hechos delictivos y mal estado de las calles son algunas de las necesidades que afectan a residentes en el sector Cristo Rey de esta ciudad de San Francisco de Macorís. Advierten a las autoridades que en caso de que no escuchen sus demandas, saldrían a las calles a protestar. realizando un trabajo de limpieza en nuestro sector Cristo Rey, ya que... Eh, tenemos muchos problemas de basura aquí. Lamentamos la situación de Soluciones que no vino ni el viernes, ni el martes ni el viernes de la semana pasada. Eh, los perros nos llegan la basura, tenemos que volver a trabajar de nuevo, pero estamos haciendo un trabajo laboral para nuestra comunidad. Arropando una delincuencia, muchos delincuentes que vienen de otros sectores a hacer y deshacer a nuestro sector. También el gobernador se ha hecho de la vista sorda en todos los problemas de calle de, de nuestros sectores. No hace falta el asfaltado, no hace falta hacer así con tenis. Y el gobernador solo habla de una obra grande donde todos estos sectores están olvidados por las autoridades. Y le Hacemos un llamado que se acerque a los sectores para que evite un llamado a huelga que viene por ahí el 24 de abril. Que nuestro barrio Cristo Rey está dispuesto a apoyar ese movimiento huelgario mi por mí porque sabemos que es justo y es necesario, porque no tenemos una autoridad de que dé el frente en ¿Qué? nuestra comunidad.